¿Oficialmente podemos decir que Come and Learn with PB está en producción y será la próxima gran serie de Adult Swim? ¡Echí! Acompáñame a revisar todo lo que sabemos acerca de la misma, así como todas las preguntas alrededor de esta nueva serie. Antes de comenzar, quiero anunciarles que ya tenemos servidor de Discord oficial. Si deseas unirte a nuestra comunidad, solo debes ingresar a través del link en la descripción del video. El pasado primero de abril, Adult Swing emitió una programación especial de April Fool's Day, la cual contó con la inesperada aparición de Pibi, Bon Bon y El Glitch, pasando por cada uno de los segmentos de su programación. Esto hizo que muchas personas en internet llegasen a la conclusión de que esto era la forma que Adult Swing tenía de decirnos que el show no era real y que todo fue una broma. Pero nada más lejos de la realidad, y es que, si bien este especial es del 1 de abril, el tráiler barra piloto original de Come and Learn With Bibi se estrenó el día 30 de octubre de 2021. No conforme con esto está el hecho de que Adult Swing había hecho una campaña previa al lanzamiento del piloto de la serie. Algo que no es usual en este tipo de producciones, ya que cuando se publica un piloto, este por lo regular se coloca en un canal de YouTube oficial. Tal y como pasa con el programa de pilotos de Cartoon Network o los Nick Animated Shorts. No se suele hacer un especial con él o se registra un website para la serie hecho por la misma empresa. Y es que sí. The Cartoon Network Inc. había registrado el nombre comercial de Learning with PB Apocalypse el 3 de noviembre de 2020, casi un año antes de la salida del piloto. Y más recientemente se dio a conocer una supuesta lista de episodios de la serie que fue publicada en el portal oficial de IMDB. La misma nos revela que el nombre oficial de la serie sería PB Apocalypse y. Uh, Nada, na, mentira. Esta página que ha estado circulando por los foros es falsa. Seguramente se trata de un registro hecho por alguna persona a modo de broma, de ahí que hasta el nombre esté mal escrito. Lo que sí es cierto es que en el portal de IMDb existe un apartado oficial de la serie que lleva por nombre Learning with PB Apocalypse en el cual podemos encontrar todos los datos oficiales de la serie. Ahora, sabiendo todo esto, queda más que claro la veracidad de esta serie, por lo que toca preguntarnos qué secretos se esconde PIB. La primer y más grande pregunta que todos nos hacemos es ¿Qué es el glitch? ¿Es una especie de experimento fallido que perdió el control? ¿Es una entidad viva? ¿Es el mismo vacío del increíble mundo de Gumball? Bueno, para responder esta última pregunta tendrás que ver el video de Heroes World que te dejaré en las anotaciones. En cuanto a las otras preguntas, existen quienes creen que puede ser un experimento de Flock que se salió de control una suerte de trabajo de Black Hat Organization para acabar con los héroes que se les fue de las manos. Esta teoría se sostiene del hecho de que no aparecen personajes de villanos en el piloto original de Pibi. sin embargo, personalmente no creo que esto sea así, ya que Black Hat es un ser con poderes ilimitados plenamente capaz de distorsionar la realidad, por lo cual este debería ser capaz de detener el avance del glitch antes de que desate su poder. Eso sin contar con el hecho de que la serie no parece tener intenciones de cimentar las bases de su historia en algo que dependa estrictamente de los shows involucrados. Por lo que trazar un trasfondo inicial en otra serie no parece la mejor decisión de todas a nivel de escritura. Lo que nos lleva a ¿Es una entidad viva? Todo parece indicar que sí ya que desde el propio piloto hasta el especial se nos confirma que BombBomb, el compañero conejo de Pibi, es el avatar de esta entidad, de ahí que se apersone para el combate final e incluso que en el especial del día de los inocentes diga a la cámara la frase déjate consumir por la oscuridad. Lo que toca descubrir es por qué está atacando en este momento, ¿Por qué quiere consumir todo lo que existe en este multiverso? ¿Cuáles serán las herramientas que utilizarán los supervivientes del apocalipsis para contrarrestar esta fuerza destructiva? Y lo más importante de todo, ¿lograrán salvarse al final o todo acabará siendo consumido? Personalmente me siento intrigada por todo lo que tiene para ofrecer esta nueva propuesta de Adult Swim y espero con ansias poder tener más información sobre la misma lo más pronto posible. Ahora, una cosa más antes de cerrar el video, al igual que en el pasado hemos hablado sobre Hasbin Hotel y cómo pese a las dudas nosotros sabíamos que la serie iba a lograr salir a la luz y efectivamente estamos cada vez más cerca de ello o como cuando en su día dijimos que Disney XD iba a cerrar y casi nadie nos creyó hasta que cerraron sus puertas hace poco, en esta ocasión les decimos que confiamos plenamente en que Come and Learn with Phoebe no solo se va a estrenar, sino que además estamos seguros de que será un evento único en su estilo, por lo que solo le podemos pedir que confíen en nosotros de una buena vez. Antes de irnos, te invito a pasarte por el canal de Twitch de Dalliser. Dalliser es la otra mitad de Toons quien escribió este guión de otros videos del canal y además entre los dos editamos. Así que les agradecería mucho si se pasan por su canal de Twitch. Hace streams casi todos los días a las 7pm hora Ciudad de México. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios tus teorías de la serie, las estaré leyendo. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram y en mis otras redes sociales como PolarisM76, te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons. Antes de comenzar quiero anunciarles que ya tenemos servidor de Discord oficial.